Vamos a, a, a dar nuestra opinión en el asunto de la, de la famosa fotografía que sale en la, en la revista británica Book. Eh, podemos ver, sí, que podría... Vamos a sacar algo, algo bueno de, de esta fotografía. Es, no es eh, un secreto para nadie. Todas las embocaduras de los ríos, eh, vaya valga la redundancia, que llegan al mar, deben ponerse mucha atención porque los ríos... Eh, se alimentan de, de todo el agua que cae en las montañas y esa agua también arrastra eh, maleza de tipo, y si ustedes se fijaron bien, era, era, era una, una capa vegetal prácticamente que había ahí, que no había, eh, ni, no había ni, ni vaso, ni nada que, que, que, que lo da la, la ciudad, sino restos de la misma montaña que llegó a Recuérdense que el río Yuna, la, la confluencia que tiene el río Yuna, ¿eh? ustedes saben que prácticamente es un río navegable, llega ahí. Entonces, qué bueno, bueno de esto, que las autoridades le pongan atención a las desembocaduras de los ríos en el mar. Ahora bien, donde está en la malintención fue cuando presentan seis o siete fotografías de lugares paradisíacos del mundo, sin embargo, no me presentan a la terrena no me presentan vaya de las Águilas no me presentan, no tienen una foto, que seguro es que, tiene, que hizo su intención sí sabe, porque ella dice que es dominicana, ella sí sabe de lo que le estoy hablando, no, pre, no presentó una de Bávaro, no presentó te voy a poner una más cerca, mija, para que no vaya muy lejos, no, no presentó a Boca Chica a, a, a Juan Dolio te la voy a poner más cerca todavía o sea, eh, Monterrío de, de Azua eh, o sea, un sinnúmero de, de, de playas. Tengo para decirle a esa joven que dentro de las 10 mejores playas del mundo, la de nosotros llega entre las primeras 5 playas del mundo. Y decirle a ella que yo humildemente he, ido, he visto muchas playas internacionales y ninguna se parece ni siquiera a la más mala de nosotros. Ni siquiera a la pues, más incómoda de nosotros. Espérate, y, yo, y, y con decirte que te estoy hablando de Copacabana. Serio. Amiga, yo, amiga estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo con el algo diferente si bien es cierto que se nota la mala intención de la publicación de esa foto porque todas las que tenemos competencias generales en el mundo claro claro Como destino, el destino turístico principal pero el de las Américas el, el mensaje interesante que nos envía eso a las autoridades, sobre todo de turismo a la República Dominicana es que esa foto es real entonces sí. lo que se debe investigar ¿Dónde se tomó esa foto? Esas son las condiciones en que están las playas o ese lugar donde se tomó esa foto. Eso sí debe ser un interés. Esa es una desembocadura que debe de ser era, cuidada. Yo oí ayer, señor Romero, a Luis Cabajal, técnico de los más preparados que tiene este país, como medio ambientalista, que correcto. O sea, la malintención de la foto hay que destacarla, eso es cierto. Ahora bien, lo que hay que ver también... ¿Dónde está esa foto? Eso es real. O sea, eso no es un punto, que no es una foto. No, no, no. Contagio, no, no. Esa es una foto real. Entonces, eso es compromiso de nuestras autoridades, que primero tiene que velar por el bienestar de los dominicanos. Y ese bienestar de los dominicanos se va a, a, a, a extrapolar a que el turismo se interese como siempre. Por venir a este país. O sea, no tener las playas, no tener los, los, los, no los ríos en esas condiciones, el primero nos beneficia a nosotros los dominicanos y posteriormente a la fuente de ingresos de divisas que tiene este país, que es el turismo. Entonces, no es poner el turismo por encima, es nuestra vida, o sea, nuestro ecosistema y posteriormente eso se va a transferir beneficios del, del turismo. Entonces, hay que, hay que ver la realidad de dónde está esa punto para que el turismo y nuestras autoridades puedan hacer la labor que están llamando a hacer. Y no irse en teoría. Y hoy venía a culpar. Eh, Pero es, si, eh, la, si, no, si la foto eh. no tuviera una intención, eh, en la, como ella es dominicana, le hubiese dicho al, al secretario de turismo, mira mira cómo está la playa de tal sitio. ¿Qué tú opinas de eso? Ah, ok. Sí, mira, sí, Pero mira podría, lo que ella es. va. Mira lo que ella va. Va a una, a una, eh, una revista que es competencia del turismo sí, sí, dominicano. y que se sí. la, Porque no fue, seguro no fue ni regalada. Fue vendida. No, lo que sí tú estás seguro es que ahora, en este momento, Francisco Javier se anda detrás de la claro. de está sí, Claro, y, que está, y está de, estoy de acuerdo con que eso sea así. Ahora bien, el problema es, Víctor, que los ¿tú problemas sabes, que usted tú, lo plantea... ¿tú sabes, cuándo, ¿Tú sabes cuándo vinimos nosotros? Vino el sistema sanitario de la República Dominicana que necesitaba contar con un de aislamiento como el que están improvisando hoy, cuando lo vimos hoy de esta pandemia. Entonces, para evitar eso... Es interesante que todo Oye, la mayor fuente de ingresos de divisa de este país, ¿qué lo produce? El turismo. Entonces debe ser la niña bonita y no debe haber una sola playa que debe estar en esa condición. Me voy a permitir que alguien haga una foto y que salga en esa condición. Es por ese lado que figura. Claro, estoy diciendo, admitiendo la mala intención que hubo. De la intención, de... la intención. No. Eso es como tú agarras y que tu casa te sucia un día y llegas y tiras una foto y dicen: Víctor es un sucio. No, pero estaba sucia, ¿verdad? Claro. Pero ¿sí? sí, sí, esto sí, no es un sucio. Sí, exactamente. Tú has puesto un ejemplo, una excepción. Pero fíjate que estamos hablando, señor Romero, de, de, la, país. de la mayor fuente de recursos que tiene este país, que es el turismo, el mundo entero volcán para visitar este país, esta, esta zona que tiene caído Pero que ¿verdad? yo digo, si eso lo hace un extranjero porque quiere competir, pero un dominicano, tú tienes, tú tienes medios de... De informarle eso al turismo y al a, a, a, a, a la, a la, a la al prensa nacional. No llévalo para que te hagan un contraste. Porque después ellos se dieron cuenta de la malintención y después publicaron miles de fotos buen, buen, lindísimas de Cayo Arena, que si yo qué. Daño, pues ya Pero ya el daño la... estaba hecho, ya el boom estaba hecho. Y muchos eh, extranjeros, o sea, qué bueno que vimos eso, que muchos extranjeros que habían visitado el país y comentaron, dijeron que eso no es la realidad. Decían que eso no la realidad, que eso no es verdad, que Santo Domingo tiene las mejores playas del mundo. Que no es la realidad, la o sea, foto existe. La foto existe, pero que no es, no es la constante de las playas dominicanas. Porque lo que quiero decir es que todas las playas dominicanas están así. Todo esa fue la intención.